Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la gente bonita que nos acompaña esta tarde. Esta tarde aquí estamos en el, en el huerto del Centro Cultural Televisivo del 77. Mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía telepretencial. Este es su programa Radiando en Cana. Soy con mi compañero Ismael Corona. ¡Canda! Saluda, saluda a la banda. <risa> Bueno, como los programas pasados, eh, los dos programas pasados hablamos de, de las actividades en uno de las actividades del Centro Cultural aquí en el 77, el otro igual aquí hablamos del huerto y en esta ocasión pues también vamos a hablar de un proyecto que es sede aquí en el 77 tenemos la sede de la Compañía Teatro Penitenciario y en esta ocasión vamos a hablar de La Espera eh, nuestra obra La Espera bajo la dirección de Dramaturgia de la mesa Conchilio Venga, Mayelini, platícanos qué es de espera. ¿Qué le espera? <risa> Híjole, es que va cambiando porque la estrenamos. ¿Qué fue en el 2018? De, ¿2018? Sí, 2018, no. Y este, estábamos esperando estrenar, ¿no? Esa este, este, era nuestra estábamos espera. Estábamos esperando estrenar. Porque, porque pasó Platicamos el de tres esperas, no, ¿no? No, no, no, es cierto, no es cierto, mentimos, de verdad mentimos. A ver, A usted okay. disculpe. Precisamente este, fue 2017, ¿por qué? El porque temblor. El temblor nos agarró en el, <risa> En el foro Shakespeare, en el espacio urgente 2, sí. estaba la maestra Conchileón, estaba Ismael, estaba un servidor, estaba mi compañero Mares, mi compañero Mares y el chaparrito, Héctor, estábamos en el foro. Y nos agarró y nos tuvimos que salir corriendo, de verdad, este... Por eso ahorita, no, fue 2017. 18 fue. fueron las hijas de las Ajá. L ah, ya. Y pues este... estábamos esperando hace, ¿qué? Hace cuatro años, tres años, esperar. ¿Por qué? Porque hablábamos de tres esperas. Una espera era de que éramos... ¿Qué esperábamos antes de caer el, prisión en la prisión y fuera de prisión y pues por eso decía que estábamos esperando estrenar y ahora est <risa> esperamos poder pues ya tuvimos la primera función con público el pasado 25 de, de septiembre de este, con sí. público aquí en la caja negra de verdad este siguiendo todas las normas de, de sanidad este de seguridad y de todo el protocolo que debemos de ser, debe de seguir para un espacio este cerrado con personas este de 56 pues tenemos 18 personas de verdad este nos fue, nos, fue, nos, nos fue muy bien, de verdad lo invitamos a nuestras funciones que vienen para el mes, en este mes, en este mes de octubre que vamos a estar el 16 23 y 30 aquí en la Caja Negra eh, puede comprar sus boletos se mete a las redes sociales de, de la compañía de estamos en, así estamos en el Face, preguntar le mandamos la liga, para el link para que haga su compra, ¿por qué? porque no tenemos taquilla no tenemos aglomeraciones este, sí tenemos mucha gente no <risa> no, pero este... De verdad, siguiendo todo el protocolo, pues nos va a ir bien a todos. Y pues esperamos que ya pronto, pues, este... Estamos en espera. Mira, las estamos panderas. aquí, estamos en el huerto, miren, <risa> Tenemos una maceta aquí en medio. Y buscamos como el, el, el ángulo diferente, ¿no? Porque ya le mostramos el de allá, otro más para allá. y pues ahorita Estamos, estamos pegaditos a la fachada, entonces, del otro lado está la calle desde Abraham la calle González, Abraham que es donde pueden asistir al 77, es número 77 porque es el número de la casa. Estamos a tres cuadras de Metro Cuauhtémoc. Y la espera trata sobre, pues, antes éramos cuatro, luego tres, ahorita dos. Somos dos. <risa> ¿Quién sabrá el destino? ¿Seremos uno? ¿Realmente el proyecto crezca más? No lo sabemos. Pero no porque los hayamos corrido, sino porque mis, mis compañeros toman, no, de verdad, toman este, tomaron la decisión de, de irse a hacer otra cosa de su vida. Eh, ni uno delinque, ninguno delinque. Trabajan por la derecha, ahora trabajan por la derecha. Y eso es lo que nos ha dejado el teatro, ¿no? Es reflexionar, pensar las cosas más de dos veces antes de hacerlas. Eh, cuestionarnos qué hacemos bien, qué hacemos mal. Y sobre eso pues nos vamos haciendo preguntas y nos las vamos respondiendo con nuestras acciones. Ocupan las herramientas teatrales, ¿no? Como, como también nosotros, así, luego o sea, caemos también. en las malas. Sí, pues estamos no, fumando pues, somos aquí, cigarro, cigarro, mira que está el filtro para <risas> que no, no piense que, no, no, aquí, no se, aquí nadie se droga, miren, el cigarrito. Y pues la espera es esto, era en una escena de Javier, de, decía que lo que más que hacía, lo más que hacía era ir a fumar marihuana frente, frente del mar. A fumar ¿no? marihuana. Entonces, pues nosotros ya no estamos en el mar, estamos en el mar de asfalto, estamos aquí en la azotea, pero quería <risa> queriéndoles compartir que la espera es la misma vida. En este caso, pues nosotros tomamos malas decisiones. A mí me llevaron afortunadamente cinco años por ser menor de edad con una sentencia de cinco años, a Javier más, a los otros compañeros más, pero pues a cada quien nos tocó diferente la cárcel, ¿no? El diferente sistema, una diferente pues re, re, reconciliación con nosotros mismos, más que con la sociedad, más que con los padres, que con la familia. <risa> con nosotros mismos. Eso es lo de menos, estar bien con uno mismo es tu peor coco, es tu peor Pepe Grillo que te está diciendo, mátate, mata al otro, este roba a este güey, no robes, arrepiéntete, este... ¿Qué, señor? Por la palabra, ¿no? Busca la palabra del Señor. Y yo le decía a un cuate, ¿pero cuál palabra del Señor? Me decía, del Señor del Activo. Cuando salga, yo decía, bueno, este cabrón. Porque, pues, eso son, son las cosas que pasan en menores, ¿no? En muchos chavos de mi generación, algunos ya están muertos. Algunos, pues, afortunadamente, están trabajando o trabajan dentro de algún oriente, de un preventivo, de la misma Santa Marta. Y decían que cuando salieran, pues querían regresar con mayor potencia a delinquir, porque pues en, un, en una institución de estas, estás mejor pagado, ¿no? Entonces ver eso, dices, pues tal vez, tal vez no, pero para qué experimentar y nos haga... Tuvimos un gran, un gran colchón que fue el Foro Shakespeare, con el área de impacto social, donde pues albergaba la compañía de teatro penitenciario, y ahorita pues ya podemos tener este mayor capacidad para hacer este el, aplicar las mismas herramientas, ¿no? Porque necesitamos de cómplices, necesitamos de profesores como de Queremos tanto de no de cabaret, de clown, de tragedia, estaba varios profesores que, nos, que fueron con nosotros, incluso Juan Carlos cuella ¿no? que es del SU voz, Estuvo ahí con nosotros y todos estos procesos son herramientas que nosotros de cierta forma los vamos Engendrando en las nuevas generaciones, porque las sentencias caducan, ¿no, Javi? ¿Ya cuántos de la genera de la primera generación ya están libres? De todos, la ¿no? El otro nos preguntaba, oiga, ¿cuántos quedan? Yo fui a ver Cabaret Pánico y fue a ver Cabo No, ¿Fue uh, fue uh, ¿Sí? <risa> ¿Quién Sí, nos, nos preguntaban igual este, que fue a ver Cabaret Pánico y pues ya nada más prácticamente me vio a mí, ¿no? Y todos los demás, este pues ya mis compañeros ya salieron libres. El único que queda es Cándido Alberto el Negro, que está allá en Apenny. Este, ah, sí. sigue en la compañía es el, más, el, el que tiene más antigüedad en la compañía de teatro penitenciario interno y pues seguimos trabajando esperando a que el, pues las sentencias caduquen como dice Isma y los esperamos aquí en el centro cultural si quieren incorporar a la compañía son bien recibidos si no pues adelante no a cada quien ...pues decide hacer de su camino... Y toda esa es la información que gira en nuestras cabezas... ...por eso el símbolo del trompo, ¿no? con esta. ...la vida gira, a veces nos toca estar abajo... ...y a veces nos toca estar en la azotea, todos chidos... ...pero cuando <risa> da la vuelta a la rueda de la fortuna... ...pues hay que estar preparados... ...y hay que saber adaptarnos a las circunstancias... sin, ...sí cuestionándonos, pero no perjudicándonos a nosotros mismos... ...porque de por sí ya estamos en un mar de toxicidad... ...y luego más tóxicos nosotros... Y no por que tenga que ver con el amor o las relaciones, sino con uno mismo, ¿no? Esta, esta onda de estar chido, de hablar con tu Pepe Grillo, a ver. A ver, wey, vamos, ¿qué a a ver <risa> vamos a ver. Sí, vamos a hacer arte, <risa> vamos a hacer una puesta en escena, ¿no? Donde podamos hablar de esto y sin moralizar, ¿no? Porque pues yo hice esto, tomé malas decisiones, tomo buenas decisiones, pero al final del día lo que te va a sumar es lo que va a dejar y lo que te resta, pues tarde que temprano va a llegar la división. Y eso es lo que va a poder usted ver en la espera, un relato de... ¿Qué encontramos? ¿Qué perdimos? ¿Qué, es? ¿Qué hacemos? ¿Qué hicimos dentro de la cárcel ahora afuera? Este, con mi compañero Ismael, un servidor, el viernes 16, 23 y 30, a las 8.30, aquí en el 77, en la caja negra. Ya lo dijo mi compañero Abraham González, número 37, en la colonia Juárez, muy cerca de la línea 2 del metro, a dos cuadras del metro Cuauhtémoc de la línea Rosa, pues aquí lo esperamos. Estamos en el Face como compañía de Teatro Penitenciario, en el Twitter, arroba siateatropenny. Este, nuestro correo teatro y prisión arroba foroshakespeare.com de verdad los invitamos a que venga a ver la espera eh, un montaje la verdad está chingona la verdad está bonita llevamos sí. tres años tres años tres años ya este, con ese montaje nos ha ido muy bien y pues aquí los esperamos algo más Mayelo claro eh, este montaje era con cuatro compañeros que eran parte de la compañía luego tres y luego Ahora hay un actor invitado que es Luis Montalvo. El Maestro Luis, con nosotros. Que, que, que realmente sumarse a esto, dice, es que al principio decía, ¿cómo, ¿cómo es el proceso para entender su espera? Porque mi espera es otra, pero ahora que se viene la pandemia, <risa> le decimos, a ver, ¿cuál ahora es tu cárcel, amiguito? ¿no? <risa> y entonces va entendiendo y vamos entendiéndolo a él también. Empatamos, ¿no? Porque no es necesaria la cárcel física, sino también está la mental. Entonces, con la espera, pues logramos que otros actores se unan con nosotros. <risa> Muchísimas gracias. Esto fue Radiando en Cana.